herramientas que, que, tiene, que utiliza el sistema para la desactivación social eh, vienen eh, definidas sobre todo por eh, los cambios socioeconómicos que se han dado en los, en los últimos años, es decir, el paso de una sociedad eh, moderna con un sistema fordista y un modelo económico keynesiano que aseguraba un poco la, la estabilidad y la cohesión social eh, en los últimos años eh, se rompe y, y y digamos que el mercado se sitúa en el centro de la, de la articulación social y es el mercado que marca eh, no solo el funcionamiento socioeconómico, sino también la lógica bajo la que entendemos eh, el vínculo social y bajo la que entendemos la, la dinámica social. Es decir, eh, por una parte, eh, las condiciones socioeconómicas de, de la clase trabajadora principalmente y de, y de las clases populares eh, se precarizan, se, se, se da un proceso amplio de, de, de, de desestructuración eh, de las condiciones laborales de, de la clase obrera y esto eh, lo que provoca es una, una, estratifi una estratificación de, de la clase obrera y una, y una eh, dualización de la sociedad. Es decir, cada vez hay eh, pobres más pobres y ricos más, más ricos. Eh, esto lo que hace es romper eh, ...lo que es el vínculo social... Eh, lo, eh, ...genera una fragmentación social muy fuerte también... ...no solo porque cambian las so condiciones socioeconómicas... ...sino porque cambia también eh, la forma de entender... Eh, ...las relaciones sociales. Eh, el modelo neoliberal lo que hace es... Eh, ...impulsar una lógica de, eh, individualista... ...y una lógica competitiva que es... bajo la, ...los parámetros bajo los que empezamos a entender... Eh, el vínculo social, entonces, bueno, se desestructura un poco eh, eh, pues los espacios también donde creamos esos vínculos, se destructura el espacio del trabajo, el espacio de la fábrica, se destructura el espacio de, de la calle, la calle se convierte más que en un lugar de encuentro, en un lugar de, de tránsito y eh, eh, bajo esos parámetros y ante la falta de ese vínculo social, digamos, eh, bueno, pues se, se articula toda una sociedad eh, bueno, del, del espectáculo basada más en la imagen y en, en, en, en imágenes sin contenido que en vínculos eh, más arraigados eh, eh, socialmente. Junto a esto se da también un cambio en el modelo político, es decir, la democracia, la que hasta ahora entendíamos como democracia representativa, se vacía de, de contenido y cada vez eh, o se vacía de contenido popular, digamos, y cada vez es más eh, una democracia basada en, en, bueno, pues en, el, en el debate y en el, en el debate entendido como espectáculo, y no tanto en, la, en, la, en, en el contraste o en la lucha entre proyectos políticos. Eh, con, con, un, bueno, con un proyecto de, de vida determinado a sus, a, sus el, a sus espaldas. Esto lo que genera en la acción social es bueno, que los movimientos sociales eh, o, y los partidos políticos, tal y como los entendíamos hasta ahora, se vacíen de, de contenido, se vacíen también de militantes, se vacíen de... Bueno, pues hay una, una desafección por parte de la sociedad y una falta de, de referencialidad ...tanto de esos eh, sujetos como de los discursos que, que utilizan... ...y el sujeto político en sí también se, digamos que se fragmenta. Eh, el pueblo trabajador, lo que entendíamos hasta ahora... ...como pueblo trabajador, como sujeto protagonista de, del cambio... Eh, bueno ...se, se reconfigura... Eh, pierde referencialidad y empiezan a tomar referencialidad pues, otros discursos y otros sujetos eh, que, bueno, que piden para sí también eh, una voz propia y un, y un protagonismo propio. Eh, todo esto bueno, eh, puede articularse en tres o, o puede definirse en tres eh, formas de... de tres tipos de mecanismos de, de desactivación, que serían, por un lado, los, los mecanismos explícitos que utiliza el sistema, que serían eh, aquellos eh, que, que, bueno, que el sistema define espí, explícitamente para, para desactivar la, la acción social, serían los mecanismos represivos, es decir, todos los dispositivos jurídico-policiales para, para desactivar la movilización social, y los mecanismos de reabsorción, es decir, de absorción de todas aquellas... Eh, ...todos aquellos modelos que se, que se salen de la norma, ¿no? el, el mercado lo que hace es reabsorber eh, en su parte más superficial, digamos, ¿no? el, el reabsorberlo como imagen... ...y lanzarlo otra vez como, como producto en el mercado y, por tanto, de, eh, desactivarlo y vaciarlo de, de contenido. Esos serían los explícitos, los implícitos estarían más relacionados con los cambios en, la, en las condiciones socioeconómicas... Y serían todos aquellos que desestructuran el vínculo social, ¿no? pues aquellos que, que impulsan un, eh, amplios procesos de precarización, dualización social, eh, que generan, que eliminan espacios de vida y, y, bueno, y, y impulsan espacios de, de, solo de especulación y de, y de movimiento y de inestabilidad. Y aquellos también que impulsan eh, la lógica del mercado como.. como en la cual eh, los valores predominantes son el, eh, la competitividad y el, y el individualismo. Habría un tercer grupo de mecanismos que no son tanto los que impulsa el sistema, sino que son aquellos que no ayudan, digamos, a que, o aquellos que favorecen que los mecanismos impulsados por el sistema se, se asienten. Y serían todos aquellos que tienen que ver con la incapacidad. ...de los sujetos políticos articuladores de, de la acción colectiva... De, ...de entender la profundidad de estos cambios... ...y de plantear alternativas, incluso de aprovechar... La, ...los elementos positivos que estos cambios pueden tener... ...es decir, de aprovechar eh, el uso de las nuevas tecnologías... ...de aprovechar eh, el, el, el predominio y el uso de, de la imagen... ...la construcción de nuevos discursos... Eh, bueno entonces, yo creo que, que es importante, sobre todo, quedarnos con, con la idea de que todos estos mecanismos pueden tener eh, efectos desactivadores, eh, pero también pueden, te, pueden, eh, pueden aprovecharse, digamos, las nuevas condiciones sociales, de hecho, deben aprovecharse para construir nuevas formas de de movilización y de hecho eh, ya existen esas nuevas formas de movilización, ya existen nuevas organizaciones con otras características eh, bueno, más flexibles, que representan identidades más transversales eh, y, y no tan homogéneas eh, eh, como antes. Eh, y sobre todo creo que es importante eh, bueno, eh, tener en cuenta que hacer frente a, al, al sistema o a los mecanismos de desmovilización del sistema también supone hacer frente a un discurso eh, bastante que está bastante extendido que es que la gente no se moviliza, que la gente no hace nada, que la gente eh, pasa de todo. bueno eh, Una forma de, de hacer frente a ese mecanismo desmovilizador desmovilizadores es... Eh, visibilizar todas aquellas dinámicas eh, que incluso actualmente igual ni siquiera las leemos como políticas eh, leerlas como dinámicas políticas, visibilizarlas como dinámicas de cambio, darles valor eh, ilusionar crear discursos en los que nos podamos eh, ver reflejadas eh, eh, pues un mayor número de, de personas, sobre todo con, con deseos de cambio y y, sobre todo, eh, eh, bueno, respetar y dar valor a todos aquellos pequeños pasos que puedan suponer un cambio eh, o, o un avance o, un, o, o una dinámica eh, en favor de la creación de, de un, un espacio de vida o un mundo en el que las vidas sean más vivibles.